No pretendas grandes cosas Confórmate con una sola rosa No busques solo las maduras Lo que necesitas es ternura Que estás pasando un bache Que has caído en un agujero que no sabes lo que te pasa Que te echaron mal, abuelo que tratas de comprenderte Pero no comprendes nada Que la vida se te hace dura Lo que necesitas es Ternura Que la vida se hace dura lo que necesitas es ternura No pretendas grandes cosas Confórmate con una sola rosa No busques solo las maduras Lo que necesitas es ternura Si notas que se te va la vida son los años que pasan enseguida Que se te hace la vida muy dura Lo que necesitas es ternura ¿Me la puede dar la fortuna? Creo que no ¿Me la puede dar la materia? Seguro que no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 con una sola rosa, no busques solo las maduras, lo que necesitas es ternura, lo que necesitas es ternura.